En la calle yo sí tengo mi respeto Siempre he tenido los cojones bien puestos Hay que darle banda al molleto Rabia natural, yo vengo de un gueto. En la calle yo sí tengo mi respeto. Siempre he tenido los cojones bien puestos. Hay que darle banda al molleto. Rabia natural, yo vengo de un gueto. Me levanto y de una yo me entablo. Con Rani y con Palomo yo no hablo. Asesina mi cotorra, fino mi vocablo. Porque el que me frena feo, se lo lleva el diablo. Desafinar. Aunque han querido, no me han podido llegar. Si te tiras, te meto más tiro que Curry en la NBA. De Arabia me llegó una sustancia. Volma en un barco, eso no tiene tal danza. Tengo los kilos de pura una balanza. Si cargo preso, no le paro. Yo salgo bajo fianza. Mi bloque se prende temprano. Mi respeto a Monkey y Severo y cirujano. Botando pile de humo, yo nunca estoy sano. Si es problema, voy en una y no matamos. En la calle, yo sí tengo mi respeto.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 Rabia natural, yo vengo de un gecko. Verdadero Gantel, desde temprano por la mañana, siempre activo vaqueando por la ventana. Hoy en día hay muchas ranas que se te disfrazan como a tu pana, pero sus intenciones no son más sanas. Sé que son unos colados, esperando el momento para traicionarme, porque le faltan cojones para llegarme así de frente. No confío, así que a traición no van a matarme. Yo ando solo y pa' frenarme, que hace falta un saco de gente. Lo miro a la cara y la de hasta hacer el asiento. En mi mesa, cuando rompan, nos van a tener un asiento. Con el que no es puro andamos en cero sentimientos, son más falsos. Que yo dar de 1500, Yo no sé si tú les llegas Quieren meterse a mi clan a la mala Ustedes yo tengo y Donde los veo a, a soltar en esta vida Ustedes no tienen break pa' mi combo Porque ustedes no son puros Y se venden como los tombos En la calle yo sé sí tengo mi respeto Nunca de mentir Ellos saben que tengo los cojones puestos Hay que darle levántate este molleto Yo me sé código de ustedes Porque yo nací en un gueto. En la calle yo se sí tengo mi respeto Nunca de mentir Ellos saben que tengo los cojones puestos Hay que darle levántate este molleto Yo me sé el código de ustedes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 Ahora con Neto Music, dímelo GMC, el muñeco Vaga, lo que rapean, Paisio <risa> Pérez, el G, el Real de Cuna, realmente Vaga, la gente mía. <risa> G, G, G, G, Neto Music, el Real de Cuna, manera, DJ Nike, supremacía music.